Te voy a explicar el error de bulto por el que profesionales fantásticos como tú que deberías tener trabajos que encajen totalmente con lo que deseas con tus valores con tu ambición con lo que necesitas el error por el que no estás consiguiendo las oportunidades que mereces es un error crítico que nosotros vemos en casi el 100% de nuestros clientes porque es que es una constante en el mercado y el problema es que es un error que la gente comete sin saber, sin darse cuenta que lo están cometiendo. Y por tanto tampoco pueden calibrar ni valorar el impacto tan negativo que está teniendo en su búsqueda, pero no solo en su búsqueda, sino en toda su carrera. Y es esto. Se están posicionando ante el mercado y ante los seleccionadores como profesionales genéricos, como una marca blanca indistinguibles del resto del mercado. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues porque en un momento de la historia eh, que las cosas eran radicalmente diferentes y los trabajos, eh, la industria, la economía y el acceso a la formación eran totalmente diferentes. Entonces, esta manera de buscar trabajo sí que funcionaba. De hecho, es que era la forma de moverse en el mercado lo que pasa es que todo esto ha dado un giro de 180 grados, ya nada tiene que ver, a pesar de lo cual no conseguimos desprogramarnos la mente y seguimos tirando por el que parece el camino de menor resistencia, por tanto el más atractivo, pero es que a la vez es el camino de menores resultados. Y sí, es cierto que también por desgracia sigue habiendo Muchas recomendaciones y consejos súper genéricos y desfasados en Internet que la gente está siguiendo sin darse cuenta, que están saboteando por completo sus oportunidades. ¿Y qué pasa? Que tú estás tratando de entrar por el aro de los sistemas que la gente de recursos humanos pone entre tú y ellos. Y entonces aplicas a las ofertas que ves online y mandas tu currículum a través de la web de la empresa y a través de LinkedIn y te quedas esperando. ¿Qué problema tiene ese planteamiento? Y que además es exactamente por lo que te estás quedando fuera de todas las oportunidades interesantes que puede haber en el mercado. Pues fíjate, el primer problema de ese planteamiento, de hacer las cosas de esa manera, es que esto te hace fundirte en la masa de cientos y miles de currículums digitales en una pantalla e inmediatamente te estás colocando en una posición totalmente genérica y, ojo, dispensable para los seleccionadores. Es pues que además, tú fíjate, estás renunciando por completo a poder influir de alguna manera a tu favor, lógicamente, en este proceso, estás renunciando a poder defender de alguna forma tus posibilidades y tu aportación a ese puesto que es el que te interesa. El segundo problema eh, que es de este planteamiento es que lo que te explican en la descripción de la vacante que tú ves y lo que realmente va a ser tu trabajo, lo que realmente van a necesitar más de ti en el momento en el que entres en la empresa, normalmente, no se ajusta. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú te estás obligando a ti mismo a ajustarte a una descripción de un puesto que es que no es necesariamente lo más importante para la persona que realmente te va a contratar. ¿Por qué pasa esto? Pues porque, bueno, pues la gente de Recursos Humanos, que son los que ponen la descripción del puesto, pues no saben exactamente ni lo que hay detrás ni el problema real que necesitas solucionar o la necesidad concreta que tiene la persona que realmente es quien luego va a tomar la decisión de a quién se contrata, es decir, el que va a ser tu jefe, que al final es que esas son las razones por las que se va a decidir por un candidato o por otro, porque el candidato entienda qué problema tiene él y le sepa hacer ver que es la persona más adecuada para solucionárselo. Pero claro, si tú no sabes qué es lo que tienes que hacerle ver, si tú no tienes esta información, ¿cómo te presentas de manera relevante y diferente al puesto? Tú piensas que lo que estás haciendo es adaptándote totalmente a lo que te pide la gente de recursos humanos, pero es que ellos no son los que te van a contratar. Recursos humanos son intermediarios, son de hecho, son descartadores y no son realmente las personas que están mejor cualificadas para identificar si tú podrías ser la pieza perfecta para ese puesto. Tercer problema de este planteamiento. Si tú encima eres de las personas que estás tratando de hacer un cambio de carrera, si estás tratando de adquirir nuevas experiencias, de replantearte el tipo de puesto de las funciones o del sector al que te quieres dirigir, olvídate de tener la más mínima oportunidad si estás siguiendo esta manera de conseguir esa oportunidad. Como lo que estás buscando no esté perfectamente reflejado en tu currículum, olvídate de tener alguna oportunidad. Si estás tratando de entrar por la vía de aplicar online, donde estás compitiendo con tropecientos candidatos que en cambio sí están perfectamente cualificados para el puesto, que tienen la experiencia relevante y demostrable en el currículum, yo te aseguro que es que vas a ser descartado, pero vamos, antes de darte tiempo de llamar a la puerta, ¿qué te quiero decir con esto? Que necesitas una nueva perspectiva, una perspectiva que sea actual, que sea relevante a tu caso concreto, y que no pase por tener que seguir compitiendo por los puestos online que lo único que estás haciendo es perjudicarte y sabotear todas tus oportunidades de conseguir llegar hasta ese trabajo que es realmente interesante para ti y que encaja con lo que estás buscando. Tienes que dejar de presentarte como un profesional genérico, como una marca blanca en el mercado de las que se funden con la masa de currículums que son idénticos al tuyo. Lo que tienes que hacer es montar una sólida propuesta de valor. Tienes que entender qué es lo que ofreces tú a la persona que te va a contratar, pero de una manera específica y relevante para el sector y para la empresa que a ti te interesa. Y finalmente tienes que aprender a aprovechar y sacarle toda la ventaja posible a los contactos. los que no, no los que tienes, que ya seguro que los tienes totalmente estrujados, sino a los que vas a hacer. No tus contactos de primer grado que se llaman, sino a los de segundo y sobre todo de tercer grado. Porque es que ahí es donde está tu mina de oro de oportunidades. Es que la tienes ahí a tu disposición. El problema es que no estás sabiendo cómo aprovecharla. Bueno, pues yo te voy a dar el sistema que necesitas, el paso a paso para cambiar esa estrategia con la que te estás bloqueando tú mismo el acceso a los puestos de trabajo que más te apetecen y dar la vuelta para convertirlo en algo realmente eficaz y actual. Mi método, el que voy a compartir contigo, se llama la aceleradora para tu carrera profesional y en este momento está abierto para que trabajemos juntos. Si te interesa, si te das cuenta que no estás logrando los resultados que realmente necesitas. Si empiezas a intuir que efectivamente por dónde estás intentando acceder a las oportunidades no te está funcionando y también intuyes que hay gente que en cambio sí está teniendo resultados y no sabes exactamente cómo, es porque tienen una estrategia profesional totalmente diferente de la de estar aplicando a través de los sistemas online, a través de las vías de acceso genéricas. Si quieres aprenderlo, yo te lo enseño. Llevo ocho años ayudando a mis clientes a hacerlo con resultados magníficos. Te voy a dejar el link a la página para que puedas echar un vistazo a lo que te puedo ofrecer. No dejes de mirarlo porque realmente esto es más relevante que nunca si quieres dejar de perder el tiempo y empezar a subir el nivel de tu estrategia profesional. Pues venga, te espero, te dejo el link, espero que nos veamos dentro. Y por supuesto, Fuerza y Valor.